Mi nombre es María Elisa Espinosa, soy la presidenta de la Sociedad de Enfermeras de Iálisis y trasplantes en y queremos invitarlos al Congreso de Nefrología. Me encuentro acá a mi lado está Patricia Gallegos, que es la vicepresidenta. Hola. Y Rina Morales, que es la, vice, es la secretaria Hola. de San El, Este congreso se va a desarrollar del 2 al 6 de noviembre, va a ser totalmente online y tiene muy, y muy, muy variados temas. Es muy importante su participación. Y desde el punto de vista de nefrología, de enfermería nefrológica, hay unos temas interesantísimos en, en el módulo nuestro, que se va a desarrollar el día 3 de noviembre, de las 20.40 hasta las 22 horas. Así que súmense, contamos con ustedes, porque hay invitados de lujo. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!